empecemos iluminando con la palabra de Dios este encuentro ¿Quién lo lee por favor? Tomemos este tinto que no se tomó César Lucas 10, 17-24 ¿Quién lo quiere compartir por favor en voz alta? Léalo por favor Recuerden siempre lo que cuando ustedes vayan a leer en asamblea Recuerden lo que van a leer Porque alguno en la asamblea puede estar perdido Y cuando usted dice que va a leer Lucas capítulo 10 versículo 17 24 Ayuda al perdido a ubicarse ¿sí ve? Entonces por eso siempre que usted vaya a leer en asamblea Dígalo en una reunión No en la misa, en la misa no se lee la cita no Pero aquí sí es bueno, bueno El Evangelio de Lucas Capítulo 10, desde el 17 al 24. ¿no? Correcto. Jesús da gracias al Padre. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá alma, no habrá alma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alegrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tale, tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos,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 Cuando ustedes están en una formación, no se dice palabra de Dios ni palabra del Señor. Cuando ustedes están en oración, en la lección divina que hicieron hace un ratico, sí. Cuando están en la misa, sí. Cuando están en un grupo de oración, sí. Pero en formación, eh, la palabra la tomamos como instrumento para iluminar. Muy bien. Entonces, démonos cuenta de este texto evangélico. Este texto evangélico siempre nos ha servido a nosotros para iluminar la misión de los 72 ¿Y esos 72 quiénes son? ¿Ya? ¿Y esos discípulos quiénes son? Todos los fieles laicos que no son consagrados, que no son presbíteros, que no son sacerdotes. ¿Sí ve? O sea, en esos tenemos los 72 que son ustedes, el pueblo de Dios. ¿no es cierto?, que también tiene una misión. Tenemos, a lo largo de esta historia de la iglesia, se nos ha pegado, digámoslo así, no sé, tres problemas. Uno, el clericalismo. Dos, el autoritarismo. Y tres, la indiferencia. ¿Qué ha pasado a lo largo de nuestra historia de la iglesia? Tristemente se nos ha metido poco a poco estas tres realidades que se convierten ciertamente en un problema. El clericarismo, el autoritarismo, la indiferencia. Esta iglesia, como dice el Papa, que nos invita por una iglesia sinodal, si ve, mire qué bonita la expresión, por una iglesia sinodal, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo entienden esa frase? Por una iglesia sinodal. Que esa es la meta, que ese es el objetivo, que todavía no lo tenemos, porque si lo tuviéramos no es por, ¿cierto? Por, qué es lo que vamos a alcanzar? Una iglesia sinodal. ¿Y qué significa una iglesia sinodal? Una iglesia participativa, mira ahí dice, comunión, participación y misión, donde la iglesia entre en esa comunión, se sientan hermanos, vivamos como hermanos y todos participemos de la transformación del mundo, siendo iglesia con la misión. Entonces, esta es el, la, la sinodalidad que no es nuevo, como yo les decía el encuentro pasado, no es que el Papa se inventó algo nuevo, ya lo vamos a ver más adelante también, no. Esto ya viene de, desde los orígenes de la iglesia. Cristo mismo, acabamos de leer el Evangelio, Cristo mismo hace partícipe a todos. Pero en, lo, en la historia se nos ha metido el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Donde solo el clero puede hacer. Y eso sufrimos un tiempo fuerte, ¿no? Porque antiguamente ustedes los fieles laicos no podían tener las Sagradas Escrituras en sus casas, por ejemplo. ¿La Biblia quién la podía leer? El Solo el clero. Ustedes no, porque ustedes no saben nada, ustedes no entienden nada. Ustedes... Esa era la mentalidad de la Edad Media. Entonces, claro, toda esta dinámica ha hecho que el clero, ¿no es cierto?, eh, se tome un poder y no los haga participativos a ustedes. Y eso todavía hay muchísima secuela, aunque Vaticano II nos abrió las puertas. Todavía hay muchísima secuela, no solo de parte de lo, del clero, sino de parte de ustedes. Ustedes también. Mire que, por poner un ejemplo que a mí me duele mucho, una de las cosas que me duele de todo lo que me duele de la iglesia, me duele mucho que ustedes muchas veces en la liturgia no valoran, no respetan, no... Ha, mmm, Sí, valorar, respetar, querer el ministerio de ustedes mismos los laicos dentro de la liturgia como es el ministerio de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Donde a veces hay una multitud de gente y el Padre no le puede dar la comunión a todos. O sea, es que por lógica, por todo. Se imagina que el Padre le da la comunión a todos. ¿Cuánto se demora? Lo que más demora la misa es la comunión. Y además de eso, todos quieren solo con el Padre. ¿Y qué pasa con los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Eso es clericalismo. Eso es un problema. Porque entonces no permitimos la participación del laicado. Solamente los consagrados pueden tocar estos o sea, cosas, no, no, no, o sea, no es permitido para los laicos, así sea de un laico, tiene una vida recta, tiene una vida criminal, no por esa. Si se da cuenta el clericalismo acá, ustedes mismos, ¿cómo están? <risa> no hay que ir más lejos. Porque... Exacto, yo estoy de acuerdo, pero hay que cambiar la idea. a los obispos, para formar a los ministros y consagrarlos como ministros. En ese momento les están permitiendo, les están consagrando el permiso de la absolución para que los tratos no aquí entregarse. Entonces démonos cuenta que los frutos del Vaticano II, los frutos de la Iglesia, del Espíritu Santo, porque es que la Iglesia la guía, la acompaña el Espíritu Santo, grábese en eso en la cabeza. Cuando la Iglesia instituye es el Espíritu Santo el que está regalándonos algo nuevo. Y yo no puedo ir en contra del Espíritu Santo. Porque ese es un pecado que no se perdona. Si ¿Sí han leído ustedes la Sagrada Escritura, el único pecado que no se perdona, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Cuando usted no acepta al ministro consagrado, al ministro consagrado, no disculpe, al ministro extraordinario de la Eucaristía, usted no está solamente en contra de ese hermano. Ni en contra del párroco, sino que está en contra del Espíritu Santo. Porque ese hermano que ha sido enviado, ¿no es cierto?, en nuestra diócesis siempre por el señor obispo, porque es que eso es enviado por el señor obispo. ¿A quién ministro extraordinario de la Eucaristía? ¿Y a ustedes quién los enviaron? El, el obispo. O sea, o sea que eso no es un capricho del párroco. O sea que eso no es un capricho de ellos que dicen, no, yo quiero ir allá y hacer lo que yo quiera. Están en comunión con la iglesia Y entonces si el obispo los ha enviado Tienen la potestad Y si usted es fiel laico de la iglesia en comunión Debe recibir la comunión de un ministro extraordinario de la Eucaristía Si no lo hace, está en este problema Qué es lo que queremos nosotros precisamente O no nosotros, cuando digo nosotros quiero hablar de la iglesia ¿no? Desde el Papa, salir del clericalismo No sé si es una barbaridad o no pero en el Vaticano II también nos permitieron a los laicos dar la catequesis. ¿A la de... Sí, permitimos y nos sentimos bien dando catequesis porque no acercamos a los ministros y fue el mismo documento que se emitieron a las dos cosas. Si no, no podíamos quedarse la catequesis nosotros. Exacto. Lo más importante es descubrir que fue, es presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos obviar, olvidar que lo que la Iglesia da en comunión es obra del Espíritu Santo. Es que muy diferente que al padre Alejandro, párroco de San Judas Tadeo, se le ocurrió tener ministro extraordinario. A él solito. Ahí sí ya no. O al padre se le ocurrió cualquier otra cosa. No. Si no está en comunión, no. Si no está enviado por la iglesia, no. Entonces, eso es lo que. Un problema. El clericarismo. Esto, este clericarismo es el que no nos permite vivir en sinodalidad. Porque ustedes nos han exaltado mucho Discúlpeme, es verdad Mis manos están consagradas Mis manos han sido ungidas Sí, ¿para qué? Para hacer posible el cuerpo y la sangre del Señor ¿Para qué? Para absolver sus pecados ¿Para qué? Para bendecir y exhortar Pero para dar la comunión La iglesia ha dicho que lo puede hacer También un feo laico Porque Cristo ya está presente ahí no se hace Cristo cuando yo lo tomo y lo entrego. Se hace Cristo cuando yo consagro. Ahí se hace presente el misterio del pan y del vino. No se hace cuando yo se lo entrego a usted. ¿Sí ve? Entonces, cuando el ministro lo entrega, está entregando lo que ya se hizo antes. Presente Cristo real allí en la Eucaristía. Entonces, cuando usted se cierra y solo dice, es que las manos consagradas del Padre, usted tiene un pecado. Y usted tiene que confesar Esa falta de obediencia Porque usted está creando un problema El clericalismo Entonces si ¿sí se dan cuenta Que el problema del clericalismo No es solamente el clero Que a veces nosotros no le damos participación a ustedes Es que si no habla un padre Es que si no hace un padre las cosas No, tiene que ser un padre ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? Ya nos vamos a dar cuenta que esto no es capricho mío Segundo otra realidad que tenemos como problema Que debemos ir purificando Por eso llegamos a una iglesia sinodal Allá estamos a, a, a, eh, proyectándonos Nos estamos proyectando donde todos participemos Donde todos tengamos la tarea clara El autoritarismo es otro problema No solamente del clero, del obispo en sí, del, de los sacerdotes No solamente un obispo autoritario no solamente un párroco o un presbítero autoritario aquí se hace y se dice y como yo digo y pare de contar y por qué padre porque yo digo punto oh, ya explíqueme muéstreme enséñeme para que no sea solamente que usted dice sí padre de pronto usted lo dice porque tiene conocimiento sí señor obispo usted lo dice porque tiene conocimiento pero como yo no los tengo no me lo imponga explíquemelo enséñemelo para que yo pueda Entender por qué usted toma esa decisión, ¿cierto? Y lo mismo pasa entre ustedes en los grupos pastorales No es que yo soy el coordinador Y acá se hace lo que yo digo porque yo coordino Y al Padre me, a mí me ha dado autoridad para coordinar ¿Y pero por qué tomo esta decisión? Porque yo soy coordinador, yo soy la coordinadora Y así se hace porque yo decidí Eso es autoritarismo y no va en la dinámica del Evangelio Porque es que esto no es de autoridad el que quiera ser el primero que se haga, el último. El que quiera servir que lave los pies de sus hermanos. Aquí el autoritarismo no funciona, no funciona. aun cuando la autoridad toma decisiones, no puede ser en esa dinámica de imposición, que es la dinámica del autoritarismo, cuando se impone porque sí. No, y eso es hermoso porque el sínodo vea cómo nos está ayudando a que todos hablemos, dialoguemos cómo nos sentimos, cómo vamos, para que lo, el documento final que vaya a salir sea verdaderamente enriquecedor. Y tercer problema que podemos darnos cuenta, gracias al clericalismo, gracias al autoritarismo, hay una indiferencia. Eso le toca al padre, que lo haga el padre. Es que el padre no visita a los enfermos. Es que el Padre no visita los colegios. Es que el Padre no visita eh, tal lugar que él le toca. Hay una indiferencia, porque la tarea que nos toca a todos, se la hemos dejado solamente a un grupo, al grupo de los consagrados. Y entonces, en cualquier reunión o cualquier cosa, que hable el Padre, que diga el Padre, que diga el carismo, la autoridad. Y es que el Padre tiene que decirlo. Hay una indiferencia de como yo no me meto. Yo no me involucro, yo hago lo mío y ya, aquí en lo poquito. No hay un compromiso de hacer. A veces la misma parroquia se va cayendo y eh, se está devoronando, pero ojalá el padre arregle. Uy, ese padre no ha limpiado esas paredes. Uy, ese padre, mire esos cafeos. Ay, padre, no cambio esos manteles. O sea, yo, yo quedo a veces como párroco aterrado, porque uno tiene que estar en todo. Hay que mirar el parqueadero, hay que mirar el despacho, hay que mirar el altar, hay que mirar si hay hostias, hay que mirar. Digo, wow cosa seria, ¿y dónde están los laicos? No, ahora peor, tenemos que tener empleados y ya también tengo que mirar cómo les pago a los empleados Y si no les pago, pues me, me demandan O sea, una cosa aterradora de lo que hemos llegado a la iglesia La iglesia no debería pagar músicos, la iglesia no debería pagar eh, secretarios La iglesia no debería pagar nada de eso porque eh, deberíamos estar en esta comunión En esta sinodalidad donde todos se ayudan y cada uno cumple una función pero ahorita nos toca que pagar al músico Nos toca que pagar al, al sacristán Nos toca que pagarle Y con todo lo de ley con todo lo de regla ¿Por qué? Porque, no ha, porque hay una gran indiferencia Hay una gran indiferencia Valga decirlo ¿no? Y esto sí lo quiero decir de verdad de corazón Que ustedes los fieles laicos Y en el Huila Sobre todo también Son muy generosos Nosotros nunca estamos solos a la hora de la hora Tampoco ¿Sí? Pero a, a nivel nacional, a nivel mundial, podemos ver una gran indiferencia. Y aquí, en medio del Huila, que ustedes son tan buenos como huilenses, ¿no es cierto? Y tan generosos con nuestras parroquias, aún también se ve mucha indiferencia. Porque si ustedes se ponen a pensar cuántos son en la parroquia, y de esos cuántos, cuántos están comprometidos. ¿Sí se dan cuenta? Hay mucha gente generosa con su ofrenda, de pronto, económicamente, pero no se involucra. Y esas que colaboran económicamente son pocos. Son generosos, pero son pocos. Después vienen los que están todo el tiempo ahí, que son los que ayudan, que a poner la tela, que a quitar esto, que al otro. Pero ¿cuántos son? Contados con las manos. Los de mi parroquia son contados con las manos, no sé las de ustedes. Pero son muy poquitos. O sea, ante el número, la participación activa es mínima. Y por eso hay una indiferencia porque la gente no se compromete. Ahora miremos nuestros grupos pastorales. Yo tengo grupos pastorales de cinco personas, eso es por decir que tengo un grupo pastoral, porque cinco personas, bueno, una comunidad, pero ante el número, ante el número de fieles, un grupo de catequistas de diez es muy poco, es muy poco. Un grupo a veces de la Legión de María de cinco y unas que ya están para pensionarse y otras que tienen un pie allá y el otro acá. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con los niños? Se hace complicado tener una pastoral juvenil, joven, ¿no? O sea, difícil que en nuestras parroquias encontremos gente de 30 años en el servicio. Los hay, sí, pero difícil. De 30 años, difícil. 27 años, difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa por esta indiferencia? Y lo más triste es que esto aumenta. Aumenta la indiferencia, ¿no? ¿Y por qué va aumentando también? Porque nos vamos cansando. Nos vamos cansando de jalar, jalar unos pocos. Y uno escucha eso mucho de la queja de, padre, pero somos los mismos siempre. Padre, es que los que colaboran ya sabemos quiénes son. Ay, padre, yo me estoy cansando. Y yo también me estoy cansando porque se acabó el tiempo. <risa> y no hemos dicho y no tres cositas. Los problemas entonces que pretende el sínodo de la sinodalidad a, eh, superar. Estos tres problemas tenemos que superarlos. Y ustedes tienen que ser partícipes de esto. Es posible que ni ustedes ni yo veamos esa sinodalidad. Pero ojalá le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, una iglesia renovada. Ojalá. Comprometámonos Usted y yo no lo vamos a ver Eso lo tengo más que seguro Usted y yo vamos a seguir viendo clericalismo Vamos a seguir viendo autoritarismo Y vamos a seguir viendo indiferencia Pero vamos a emprender un camino Para abrir una iglesia nueva Y eso es lo importante Lo importante es abrir ese camino ¿Sí? Me gusta mucho el mensaje del Papa Francisco De Cuaresma ¿Sí lo leyeron? Creo que también lo recordé la vez pasada es que bonito que me dice él, sembrar sabiendo que yo no voy a cosechar. Eso sí es un regalo de Dios. Sí, yo no voy a cosechar esa iglesia sinodal, esa iglesia que yo quiero ver participativa, donde todos estén activos, posiblemente no la voy a ver, pero por lo menos sí sé parte del cambio. Si usted empieza a cambiar esas actitudes, discúlpeme, mejor no lo digo. Pero si usted empieza a cambiar esas actitudes que no van bien, Evangélicas, usted está aportando. Si usted empieza a quitarse esa idea de clericalismo, que solo el Padre, porque las manos benditas del Padre, y que solo el Padre hable, y que solo el Padre diga, y que solo. Ya haríamos un gran camino, esa autoridad, y cuando usted también se comprometa. Ustedes han escuchado esa canción, eh, la iglesia, somos todos, ¿cómo es? Eh, Yo soy la iglesia. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Llévame la cruz, llévame la cruz, llévame la cruz, llévame la cruz, la la la Y ahí sigue, ¿no? Las mujeres, los varones, los, los pobres, los ricos, todos somos. Ojalá esa canción no solo sea una canción bonita. Sino una canción que vivamos Hay muchas canciones muy profundas Pero que quedan en eso, bonitas La cantamos pero vivimos de otra manera Como el evangelio Lo leemos pero vivimos de otra manera Ser iglesia Todos somos iglesia La iglesia no es la jerarquía Y por eso les he traído El derecho canónico Para que lo leamos hoy Y nos entretengamos un poquito ¿Sí conocían el derecho canónico? ¿Sabían que existía? Esto es, por eso traje también los libros, ¿no? Porque es bueno uno mirarlos, que sí, porque de pronto han escuchado que algún padre dijo el derecho canónico. ¿Sí? ¿Qué era eso? Pues mire, les los presento. Derecho canónico, catequista, catequista, derecho canónico. Mucho gusto, muy bien. Hágase en amigos del derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? Es la constitución política de la iglesia. Aquí están nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Sí? Ustedes saben que la iglesia es una comunidad y el Vaticano es un país, pero como iglesia tenemos derechos y deberes y están aquí. Aquí está, como la constitución de Colombia. Esta es nuestra constitución como cristiano. ¿Sí? Si usted tiene y también hay juicios eclesiásticos. Por eso hay eh, canonistas y por eso también hay eh, juicios que hay que resolver eh, y apelar, en fin, todo lo que es un, un, un, una realidad de esta, ¿no es cierto? ¿Cuál claro, es la, la, la, la claro, identificación claro. De, para yo saber que lo que están tratando es del libro del derecho canónico? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Lo pues no entiendes? Eh, alguna ley o alguna norma y quieren identificar lo que es del signo, derecho se dice se escribe can can can c a n canon 30 canon 28 que ya lo vamos a ver ahorita vamos a leer el canon 20 ¿qué? el canon 204 normalmente uno encuentra así canon ah, no, 204 es el que vamos a leer can, es cano, el cano. Uno normalmente cuando ya ve eso en los documentos de la iglesia, ¡ah! el derecho canónico. Me está reportando que yo vaya a leer al derecho canónico. El primer derecho canónico como tal es de 1917, pero este que es el reformado a partir del concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Este nos lo regaló, nos lo dejó Juan Pablo II, que es de 1983, entonces el derecho canónico es vigente desde 1983, se lo debemos al Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto? Que lo dejó ya hecho, digámoslo así. Y el de 1917, pues fue de Benedicto XV, empezó Pío X creo y terminó Benedicto XV estructurando y dejando ya el canon como tal, el derecho canónico. Pero con todo lo que se vio en, la iglesia, en el Vaticano II... Con todo lo que se reformó en el Vaticano II, se vio la necesidad de definir también el Código de Derecho Canónico. Y por eso surge este libro. Acá, como les digo, están todos. Vamos a leer unos numerales para que entendamos que esto de la sinodalidad, primero, no es nuevo. Esto viene de los orígenes de la Iglesia. Y segundo, no es capricho del Papa, sino que es precisamente, pues, eh, deseo. Deseo de, de la iglesia como tal 204, el canon 204 vea lo que dice los fieles cristianos es importante esa palabra son fieles cristianos son fieles cristianos quienes incorporados a Cristo por el bautismo se, integ se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esa razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Los fieles cristianos. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Todos, Todos los que se bauticen y reciban la triple dimensión profética, sacerdotal y real. ¿Sí? Alce la mano los que han sido bautizados en esta asamblea. O sea que todos ustedes y yo somos fieles cristianos. Que estamos bautizados, que hemos sido profetas, sacerdotes y reyes consagrados, ¿no? Dice, cada uno según su propia condición. Los casados, los consagrados, los solteros. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. O sea, que no somos llamados los curas, sino los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Todos los bautizados. Bueno, canon, vamos ahora a leer el canon. 207. Escuchen este 207. Por institución divina... Entre los fieles hay en la iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos. Los demás se denominan laicos. Entonces, por institución divina, esto no es institución humana. ¿Quién instituyó el clero? El no... Jesucristo, por eso es de institución divina. ¿Cierto? Eligió a Pedro y a los doce. Y a través de ello la sucesión apostólica Entonces dice, dentro de los fieles Hay unos que son ministros consagrados Que se les llama clérigos ¿Quiénes son los esos que normalmente nosotros le llamamos? Sacerdotes, ¿cierto? Y el resto, los que no han sido consagrados El resto, ¿cómo se les llama? Laicos ¿Quiénes son los laicos? Muy bien, vamos entendiendo todo ahí clarito, ¿no? En el, en el en el parágrafo 2 de este mismo cano 207 dice, en estos dos grupos, ¿cuáles son los dos grupos? Clérigos y laicos. En estos dos grupos, dice, hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos, mediante voto u otro vínculo sagrado, reconociendo y sancionados por la iglesia, se consagran a Dios según la manera peculiar que le es propia. Y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia Su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la iglesia Pertenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma ¿De quién está hablando? No No, está diciendo que en estos dos grupos ¿Cuáles son los dos grupos? Laicos y, y, y clérigos, ¿no es cierto? En estos dos grupos hay unos que hacen votos Votos, ¿no es cierto? Y se consagran ¿Quiénes son esos? Los ¿Cómo? Los religiosos La monjita El monjito Los religiosos ¿Conocen los franciscanos? Sí. ¿Entre los franciscanos hay sacerdotes? ¿Sí, ¿Sí ven? ¿Conocen los salesianos? Sí. ¿Entre los salesianos hay clérigo. ¿Sí, ¿Sí ven? ¿Conocen los dominicos? Bueno, y podríamos seguir nombrando otros tantos, ¿no es cierto? Entonces, mire, en estos dos grupos, en los clérigos y en los laicos, hay unos que eligieron consagrarse de manera especial con los votos. Por eso hay religiosos sacerdotes, pero también hay religiosos laicos. ¿Se ve? La monja es una religiosa laica, porque no es consagrada. Y un hermano de comunidad, los franciscanos tienen hermanos. ¿Sí, ¿ve? los hermanos que viven en la casa y todo ¿no? No, no la tercer orden sino ellos, los hermanos eso es un laico, él no es un consagrado no es un clérigo, es un laico religioso y el padre es un, un clérigo religioso ¿sí? ¿claro hasta ahí? canon 208 ¿qué dice el canon 208? todo esto no estaba en el código de derecho canónico de 1917 todo esto se lo debemos al Vaticano II, a este nuevo código, ¿no es cierto? Dice el 208. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a masticar ese cano. Mire, esto es sinodalidad Esto no es nuevo Es lo que está diciendo es esto Que el Papa nos está diciendo Oiga, tenemos que poner en, en, en vigencia Lo que hemos reflexionado Lo que el Espíritu Santo nos ha regalado Porque sí ha habido cambios Pero el Vaticano II está todavía crudo Tenemos 50 años Pero el Vaticano II no se está viviendo ¿Y por qué no se vive? Porque hicimos cambios eh, estructurales Pero no fundamentales ¿Sí? Póngale cuidado. Por su regeneración en Cristo. ¿Cómo nos regeneramos en Cristo? Por el bautismo. Muy bien. En la regeneración, entonces en el bautismo. Por su regeneración en Cristo, por el bautismo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad. ¿Qué se da? O sea, que por el bautismo todos somos iguales. Aquí no hay nadie más importante. Yo soy un bautizado, como ustedes son un bautizado, y nosotros tenemos la misma Igualdad, ¿no es cierto? En cuanto, aquí es importante aclarar esta igualdad, en cuanto a la dignidad y a la acción. O sea, somos iguales en cuanto a dignidad. Yo no soy más digno, yo no soy más digno que usted por ser consagrado. Es que a mí la dignidad me la dio el bautismo. ¿Sí ven? No me la dio el orden. El orden es una tarea, el orden sacerdotal es una tarea. ¿Pero quién me dio la dignidad? El bautismo. ¿A usted quién le dio la dignidad? Cuando estamos en la misa, el ministro extraordinario de la Eucaristía ¿Tiene dignidad de cristiano? ¿El clérigo tiene dignidad de cristiano? Estamos en la misma igualdad ¿Sí se dan cuenta? Lo está diciendo el derecho canónico, lo está diciendo la iglesia Lo está diciendo el Espíritu Santo Tenemos la misma igualdad de dignidad Yo no soy más digno porque soy un consagrado Ese es un oficio, es una tarea y en acción, o sea, tenemos igualdad también en la acción. Una, la igualdad es en la dignidad, pero también en la acción. O sea, que usted y yo tenemos que actuar como cristiano, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar en esto, ¿no es cierto? En virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, aquí viene una aclaración, tenemos la misma dignidad, tenemos la misma acción, pero tenemos diferente condición y diferente oficio Entonces por eso usted no puede terminar diciendo Bueno, pues si todos tenemos la misma dignidad Yo voy a consagrar también Oiga, es que ese no es su oficio Es que yo voy a, a perdonar pecados y voy a confesar Oiga, es que ese no es su oficio Tenemos la misma dignidad, sí Tenemos la misma acción, sí Pero no tenemos el mismo ni la misma condición ni el mismo oficio o sea que usted tiene un oficio y yo tengo otro oficio Pero ¿qué es lo que está pasando? Que solamente el oficio lo está haciendo el cura en la vida parroquial Y el oficio el laico se está quedando muy relegado, muy aparte Entonces tenemos que tener la misma condición, tenemos que tener el oficio Entonces padre si usted no viene a la reunión no hay reunión Oiga, ojalá yo pueda estar siempre en todas pero no siempre puedo pero es que no es mi oficio Es que usted es el que tiene que estar en la parroquia Usted es el que tiene que hacer Usted es el que tiene Oiga, yo soy consagrado Tengo oficios diferentes Sí, es la cabeza de guiar y pastorear Pero no tengo que estar en todo ¿Sí se da cuenta? No volvamos al clericarismo Facilito caemos en el clericarismo ¿Sí se da cuenta? Padre, pero mire, esto. Si usted nos ven llamado, como como nosotros que nosotros no nos acercaríamos. ¿O por qué está con todos los no? jóvenes? Está con la madre, usted y todos. Nosotros como padres, como adotes, abuelo, usted como sacerdote, cuando los llamaba, les decía: "Porque no hacen más el llamado para que caigan los puentes". Porque hemos caído en esa mentalidad. Si no derrumba esa mentalidad, nunca lo va a entender lo que lo que el Vaticano quiere. Nunca. ¿Por qué? Esa es la idea de muchos. Padre, es que si usted le dice Padre, es que si usted le habla, padre, es que si usted, oiga, es que yo no tengo palabras mágicas, soy un servidor, puedo ayudar, sí, pero recuerden que hay otros servidores a veces que hablan mejor que el cura, <ríe> seamos sinceros, hay gente a veces que habla mejor que el cura, y eso hay que decirlo, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa mucho cuando siento este hecho de que solo el padre, oiga, y uno tiene que solucionar 10.000 problemas. Entonces traen al muchachito de 17 años, padre, háblele, para que lo cambie, es que está rebelde. ¿Lo voy a cambiar con un diálogo de tres palabras? Esto es un proceso. Padre, mire, qué día una situación, yo tengo un curso de, un, un grupito de matrimonio para orar y, bueno, en fin, de formación matrimonio. Y han llegado como tres parejas hasta ahora, no, dos, miento, dos, según ellos con 10.000 problemas. Padre, es que queremos una asesoría, un consejo que nos ayude. Claro, con mucho gusto, pero le invito al grupo, porque usted en un proceso va a entender mejor la vida. Un consejo se lo puedo dar, ¿sí? No hay ningún problema. Pero ahí se queda, usted se va y sigue. Pero mañana, pasado mañana, va a tener otra vez el problema. Pero si usted no empieza un camino de fe, un camino donde haga juntos la experiencia de Dios, no van a solucionar problemas, ¿sí? Ay, no, padre, a mí eso me da mucha pereza. Eso no. Entonces nosotros tenemos equivocada la mente de pensar que mágicamente el cura soluciona problemas. Esto es un proceso y un camino. Y en esta experiencia de sacerdote he visto 10.000 casos. ¿Sí? Padre, ¿Sí? pero lo que pasa también pues desde el punto de vista, ¿no? Que es que mil personas tienen como esa maña de llamarlo a traerlo a uno. Pero hay otros que ni siquiera le hablan a modo de ir, ni siquiera escuchamos. Pues, entonces, si ¿sí? bien hay personas que ya tienen el de a saber llamar a su hija. Y cuando esa, esa persona, persona se va, sea, ¿qué pasa? Pues ya, ya nos, nos alimentamos nosotros y ya nos tendremos que empezar a llamar a más. Por eso... Yo tengo la experiencia de estar en lugares donde he podido compartir y he hecho un buen, hemos hecho un buen trabajo acompañando. Me, me, me he retirado y se ha caído. ¿Por qué? Porque era el padre el que convocaba... Porque era el padre el que animaba, porque era el padre que siempre estaba presente, porque era, el otro padre no está presente, el otro padre no le queda tiempo, el otro padre no tiene poder de convencimiento, lo que sea. Entonces empieza a caer. ¿Por qué? Porque no hacemos comunidad, sino que nos casamos con un pensamiento. Por eso. Desde los niños, de En la plaza, por favor. Es la función de enamorar de la iglesia, enamorar de Dios que está aquí y los que estamos hoy acá. Desde que tenemos los niños en comunión, en confirmación. Pero, si nuestra forma de mostrarles a Dios hace ver una iglesia aburrida, acartonada, que solamente sí. me sí, exige y no me compromete a nada, y no me quita nada, desde ahí estamos matando la fe en las personas. Es en nosotros que está el llamado principal. A nosotros, si nos estamos acá, porque algún no nos regaló el Señor para poder estar en esta función. Por lo menos está dejando la juventud, la iglesia futura, nuestro hermano. Termina diciendo el Canon 208. Cooperan, todos, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Es que si no nos comprometemos todos, si no cooperamos todos, no hacemos el cuerpo de Cristo. Esto es un trabajo de todos. Porque si no pasa lo mismo. Hay parroquias muy animadas, porque hay sacerdotes muy animados. Llega otro nuevo sacerdote que no tiene el mismo impulso y va para abajo. Y entonces hay que esperar cuatro o cinco años que cambien a ese cura, a ver si viene otro con un poquito de ánimo y lo anima. Pero si llega otro peor que le sale, se jodió. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el clericarismo. Porque no hicimos parroquia, porque no nos involucramos, porque nosotros estamos en una indiferencia. El Padre nos invita, el Padre nos convoca. Padre, es que si usted llama, yo viene? Sí, será porque se han enamorado de Cristo o será porque les gusta la, la dinámica del Padre o será porque empató con el Padre. ¿Cuál es, ¿Por qué está ahí? Si ¿Sí se dan cuenta, nosotros no podemos casarnos con curas. No podemos, porque eso es lo que está ahogando la iglesia. Eso es lo que nos está acabando. La iglesia es de todo. No acabaron de cantar. Cantan muy bonito, pero no hacen nada. Es que es el problema. Sigan cantando bonito, pero sigan viviendo de cualquier manera. Se darán cuenta que esto no funciona. Si nosotros no nos comprometemos a hacer una iglesia activa, viva, sí, que necesitamos, obviamente, la tarea de nosotros como párrocos es ser animadores, estar allí impulsando. Eso es una tarea importante. ¿Sí? Pero no es nuestra función. Ese es el problema. No es nuestra función. Pablo, Pablo, él se dejó encontrar del Señor, el Señor lo llamó, y él empezó a responderle al Señor edificando iglesia, haciendo comunidades, y a pesar de todos los problemas y dificultades que tenía, él nunca se dejaba aquí, <tose> sino que alegremente siempre servía al Señor y seguía haciendo esas comunidades, y eso es lo que tenemos que hacer. Exacto, bueno, se me acabó el tiempo y no hemos leído. 2.25, el Cano 2.25, escuchen. 2.25, puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, cuando dice como todos los demás fieles, ¿a quién se refiere? No, ¿por qué no se concentra? Escuchen, escuchen, escuchen. Puesto que en virtud del bautismo y la confirmación, los laicos, ¿quiénes son los laicos? Como todos los demás fieles. ¿Quiénes son los demás fieles? El clero. El clero. Recuerde que el clero también son fieles. Los curas somos ¿qué? Fieles. fieles. ¿Los laicos qué son? Fieles. Todos somos fieles. Entonces cuando dice, como todos los demás fieles, está diciendo el clero. Están destinados por Dios al apostolado. Yo suelo decirle a los catequistas de mi parroquia Simpi, ustedes no me ayudan en nada. Un error grande, un error grande que uno escucha en los catequistas y en todo. Le voy a ayudar al padre. ¿Ayudarme aquí? ¿Acaso esto es mío? ¿En qué me ayuda? No me ayuda en nada. Quítese esa idea de la cabeza que usted es un ayudante del cura. Usted no le ayuda al párroco a nada. Usted está cumpliendo su trabajo como cristiano Que sea usted catequista No es que tan buena esta Cómo le ayuda a la parroquia Cómo le ayuda al padre Cómo le ayuda No Es que el derecho canónico El catecismo de la iglesia El evangelio lo dice muy claro Todos están destinados por Dios ¿Por quién estamos destinados? O sea que no es el Papa el que nos mandó Por Dios al apostolado Aquí qué estamos...? Destinados, hay que hacer algo o sea que usted sea catequista que usted sea ministro extraordinario de la Eucaristía que usted sea lector que usted sea lo que sea en la parroquia es su tarea antes porque se había dormido tanto tiempo y no había venido habíamos rongueado mucho tiempo porque como bautizado tenía que haber estado en la iglesia todo el tiempo haciendo algo haciendo algo y ese apostolado no solamente en la vida de la parroquia porque, porque su, apostolado su apostolado está en su, en su trabajo. trabajo, porque su apostolado también está en la casa, en el barrio, pero evangelizando, mostrando a Cristo. Tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. O sea, es una tarea de todos. De todos. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en la que solo a través de ellos, este ellos, ¿de quién están hablando? Todos somos fieles. ¿De quién están hablando? De los laicos. Esto habla de los laicos. Estamos hablando de los laicos. Está diciendo... Que todos los fieles laicos, como también los demás fieles, es decir, el clero, están llamados por Dios al apostolado y obligados a expandir la salvación de Dios. Pero escuchen esto que viene aquí, que es importantísimo, fundamental. Obligación que les apremia. ¿Qué significa que les apremia? Que eso no tiene como aplazarlo Que les apremia todavía más En aquellas circunstancias En las que solo a través de ellos Es decir a través de los laicos Pueden los hombres oír el evangelio Y conocer a Jesucristo ¿Cuáles son aquellas circunstancias Donde los fieles clérigos No pueden estar Pero los fieles laicos sí pueden estar Sí, pero pues pudiéramos estar Pero hay otra circunstancia Porque es que vea lo que dice el cano Dice todavía más En las circunstancias en las que solo Yo puedo ir a una vereda como, como clérigo Puedo ir a un barrio como clérigo Aunque me quede lejos, pero puedo ir Pero dónde es donde solo puede ir usted Y no puedo ir yo No, yo puedo ir a su casa si me invita por ejemplo, no, no se ría porque puede ser un lugar, ¿dónde? Padre... Se supone que el padre no va a la discoteca, ¿no? Se supone. Así que cuando me vean, no me vayan a decir, padre, no, me deja ahí a un ladito. Pero estoy haciendo el apostolado. No, en la cárcel si sí vamos, claro. Digamos, un lugar pudiera ser la discoteca, pero allá usted no va a evangelizar, entonces, como difícil ponerlo como referente. Debería evangelizar con su conducta, ¿no? Portándose bien, pero no es un lugar de evangelización. No. Don, solo, solo, donde yo no puedo estar. En la empresa suya. Pero no, o sea, es el lugar de trabajo suyo. Uno va por una misa y ya. Y eso que aquí, porque todavía pide, piden. Hay lugares donde ya no piden eso, o sea. Sí, pero eh, hace parte de mi jurisdicción, digamos. Yo puedo estar ahí. Pero, por ejemplo, en un cargo público, no me está permitido como sacerdote tener un cargo público. ¿sí? Y no me traigan a la memoria el alcalde de Neiva, que estuvo unos tiempos, eso, por eso salió. Así de sencillo. O sea, si yo soy clérigo, no puedo tener un cargo público. Pero ustedes laicos sí pueden tener un cargo público. Ustedes pueden ser concejales, ustedes pueden ser alcaldes, ustedes pueden ser asambleístas, presidente, Y ahí solo el laico puede estar Si yo como clérigo quiero estar ahí, tengo que renunciar a ser clérigo ¿sí ve? Pero solo ahí usted puede estar Y es el lugar donde usted tiene que evangelizar Lo mismo que pasa con la empresa Yo voy de visita y celebro una misa Y me voy Pero usted es el que tiene a sus compañeros ahí ¿Quién es el que tiene a los ateos cerca? Yo me reúno con creyentes el 90% de mi grupo social son creyentes, pero ¿quién se reúne con los ateos, con los no creyentes? Ustedes son los que se encuentran en el camino con ellos, ¿Sí si se dan cuenta. Ahí está, y es la tarea, esa es la tarea. Entonces si ven, hay lugares donde solo ustedes pueden estar y que parece que algunos se están perdiendo esa oportunidad. Porque a veces viene, padre, es que yo quiero que vaya y hable con... Puede ser hasta en la, misma, en la misma familia, como decía, ¿no? A veces encontramos matrimonios donde solo uno es practicante, el otro no, en el matrimonio. Ay, padre, es que yo quiero que vaya y hable con mi esposo, que vaya y hable con mi esposa, que vaya y... Oye, y su tarea como laico ahí, ¿qué estás? ¿Cómo está haciéndola? ¿Cómo la está viviendo? ¿Se da cuenta? Sí, ahí, yo puedo ir, sí. Pero usted está constante, 24-7, es su tarea, en su empresa, o en su trabajo, o en su hogar, en su barrio. Yo puedo ir a la vereda, puedo ir al barrio, pero ¿quién está viviendo ahí? ¿Cuál es el cristiano que más directo encuentra? Al laico. Exacto. Exacto. Y lo que decíamos, los que gobiernan. O sea, si los cristianos que gobiernan... Mire todos los políticos que se declaran cristianos y algunos católicos. ¿Y cómo gobiernan? ¿Como cristianos? ¿Como católicos? Entonces ahí está. Nosotros como cristianos católicos deberíamos votar correctamente. ¿Y cómo estamos votando? ¿Sí se dan cuenta? En la situación que estamos, por ejemplo, hoy. En un país de que supuestamente cristiano. Y en la situación que nos encontramos con los que van a llegar al poder... ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esto no se está practicando. ¿Se ve? Porque nosotros deberíamos tomar riendas en el asunto y no lo hacemos. Entonces hay lugares donde solo ustedes pueden entrar. Y es ahí donde ustedes tienen que evangelizar, dice. A través de ellos, o sea, de ustedes los laicos, pueden los hombres oír el evangelio y conocer a Jesucristo. ¿Cuántos cristianos en las asambleas, en las cámaras? ¿Y por qué salen leyes en contra de la vida? ¿Y por qué salen leyes en contra de la dignidad del hombre? Si son cristianos, porque el Evangelio no se ha no entregado. Tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales en el ejercicio de las tareas seculares. A mí me impresionó mucho cuando yo tenía por ahí unos 15 años, no me acuerdo, un tendero que era protestante y él no vendía ni cigarrillos ni licor. Y le preguntaban por qué y decía yo soy cristiano, lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás. Yo quedé, a los 15 años quedé muy sorprendido de esa respuesta. Y a veces nosotros los católicos lo primero que ponemos es una cantina porque es lo que más plata da. Entonces, ¿en qué estamos? En eso, bendígame, para colmo de males, bendígamelo. 228. Uy, se acabó el tiempo. Los laicos que sean considerados idóneos. Ah, es que este era el que queríamos hace rato. Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores. ¿Quiénes son los sagrados pastores? No, no. Los obispos. Los sagrados pastores son los obispos, no el sacerdote. Entonces no es que yo llame. Llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargados que puedan cumplir según las prescripciones del derecho. Ahí está. Los obispos pueden llamar a los laicos a cumplir tareas eclesiásticas. No, el diácono permanente es un clérigo. ¿Cómo? Ah, mija, pues venga a misa a la catedral. Los laicos, los laicos que se, que se distinguen por su ciencia, prudencia e integridad tienen capacidad para ayudar como peritos y consejeros de los pastores de la iglesia, también formando parte de consejos conforme a la norma del derecho. ¿Sí ven? Ustedes pueden ser empleados de la curia. Los laicos, si el obispo quiere y decide, voy a poner de pastoral social un laico, voy a poner de la pastoral familiar un laico, voy a poner de... Lo puede hacer tranquilamente, lo puede hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Porque cumple ese oficio. Y luego, pues los otros oficios como el catequista, como el lector, como el ministro extraordinario de la Eucaristía, que son oficios eclesiásticos, pero que se, el obispo se lo puede permitir... Al laico Todo esto, y pudiéramos seguir entreteniéndonos en el derecho canónico Pero tengo otras cositas que decirle rápido porque ha acabo el tiempo Para que vayamos venciendo estos problemas Y vayamos siendo una iglesia más sinodal En las parroquias debe haber consejo parroquial Donde participen los laicos Donde los escuchemos, donde tomemos decisiones conjuntos Es muy importante esos consejos parroquiales Ayudan muchísimo aunque el derecho canónico dice que es opcional, el derecho lo dice, se recomienda y casi que se exige tenerlos. Aunque el derecho dice que es opcional. El sínodo de la sinodalidad nos ayudará a que todos los bautizados retornemos a los orígenes de la iglesia. Como les decía, esto no es nuevo. Y nos comprometamos en la tarea evangelizadora. Es importante tener claro lo que sí es y lo que no es el sínodo. Empezando por afirmar que es un camino de ejercicio espiritual. Esto no es un ejercicio humano. No empezamos una, un camino como una corriente política. Cuidado. Primero que no empezamos nada, porque lo que hicimos es volver a los orígenes. A los orígenes de Jesucristo y de los apóstoles. O sea que esto no es nuevo. Y segundo, que no vamos en una dinámica de una política nueva que se inventó el Papa Francisco. No, esto es espiritual. Por eso siempre está en torno a la oración. Por eso siempre está en torno a la lectura del Evangelio. Por eso siempre está en torno con, pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos... Mire cómo la, es el Espíritu Santo el que guía este camino. Nosotros no caminamos humanamente queriendo instaurar un estilo de vida. Entonces vamos para terminar lo que no es, esto tengo que decir los padres así que tengan paciencia, lo que no es y lo que sí es, pongan así dos columnas, no es, ¿qué no es el sínodo? Y a otro lado en otra columna ponga lo que sí es el sínodo, para que lo vayamos mirando. Al lado de lo que no es, no es una ruptura con la tradición. No es una ruptura con la tradición. Mire que hay gente que dice, es que el Papa se está inventando cosas nuevas. Está lastimando la tradición de la iglesia. Esa no es la tradición de la iglesia. No, es que eso está en el Evangelio. Lo acabamos de leer en el texto que leímos. No es una ruptura con la tradición. Al frente, ¿qué sí es. Sí es una reforma en continuidad. Eso es el sínodo. Es una reforma en continuidad. Continuamos con lo que la iglesia ha venido haciendo a lo largo de la historia. Esto no es nuevo. Es una reforma, sí, pero en esta continuidad de iglesia, de camino juntos. Segundo, no es. ¿Qué no es? No es un parlamento, una democracia. Cuidado. Ahora no es que digan, bueno, ahora todos podemos hablar. Ahora el párroco me tiene que escuchar, ahora el obispo me tiene... Esto no es democracia, no es que vamos a votar. ¿Cuántos dan más? A ver, alce la mano los que sí quieren que hayan ministros de la comunión. Ahora alce los que no quieren, a ver y votamos. No, no, no, no, cuidado, porque es que esto no se maneja así. No es un parlamento, aquí no es quien tiene más votos y quien tiene menos votos, tampoco es una democracia. Ahora no es que el párroco tiene que preguntar en democracia, alcen la mano los que quieren misa a cinco de la tarde y ahora alcen la mano que la quieren a las cinco y diez. No, no, no es eso. Si sí es, ¿qué es el sínodo? ¿Qué es la sinodalidad? Si sí es, comunión jerárquica. O sea, la jerarquía no se va a perder, pero es una comunión. Comunión jerárquica. Es decir, tenemos que seguir entendiendo que tenemos guías. Compañeros de camino que van con una misión distinta. El clero tiene una tarea y un oficio y ese no se lo vamos a quitar. No vamos a decirle a los obispos ahora no pueden gobernar, no pueden decirnos nada porque vamos a la democracia. Eso no es porque eso no es de la iglesia, no es de Cristo. Imagínense que preguntáramos cada cosa, pues cada uno tiene una idea. Entonces nunca llegaríamos a ningún lado. Y por otro lado, ¿quién guía a la iglesia? ¿De y es que podemos entrar en democracia con el Espíritu Santo De decirle al Espíritu Santo que sí, que no Cuidado Y eso es lo que está pasando con todo este problemita maluco De la comunión en la boca o en la mano Oye, ¿a quién dijo? Si el obispo ya dijo, pare de contar Eso no hay nada que hacer No podemos hacer nada Obedecer No podemos hacer más ¿Sí ven? Y no podemos entrar en polémica No podemos entrar porque no seríamos iglesia Sí es una comunión jerárquica, ¿no? Esa comunión, por eso es comunión, no es imposición, no es autoritarismo, sino que la iglesia mira al pueblo, contempla al pueblo, va mirando qué es lo mejor y se deja guiar por el Espíritu Santo, que es la última palabra. O sea, ningún papa ha llegado por sí, por sí mismo, sino la gracia del Espíritu Santo que nos lo ha regalado. No es triunfo de la opinión, no es el sínodo, la sinodalidad no es un triunfo de la opinión, del que mejor opinó, de que la opinión más aceptada o la opinión más eh, apoyada, entonces esa ganó. No, se escucha a todos, claro que sí, pero por eso si sí es el sínodo, la vida sinodalidad es búsqueda de la verdad. Si sí es una búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia? Pero para eso debemos escucharnos, unos a otros, porque Dios habla a través de todo. Una de las riquezas del sínodo es eso, donde todos hablan. Pero tenemos que saber que todos participan, ¿no es cierto? Mire que es, son como tres pasos en la sinodalidad. Todos son escuchados, la asamblea, el pueblo, todos son escuchados, ¿no es cierto? Algunos analizan, algunos analizan y uno toma la decisión. Eso es como en la parroquia. Uno como párroco trata de escuchar a todos. Trata de saber qué piensan los catequistas, qué piensan los ministros, qué piensa Maú, qué piensa Lazo, qué piensa Listo. Los escuchamos a todos. Después nos reunimos con el grupito del consejo. A ver, esto se está viendo, esto se piensa, esto se va a hacer. Y último, ¿quién toma la decisión? El párroco. Por eso es una comunión jerárquica, porque estamos buscando la verdad. La idea es que el padre, el sacerdote, ¿no es cierto?, por la gracia del Espíritu Santo, disierna el final, pero la decisión la tiene que tomar uno solo. La decisión en la diócesis la toma el obispo. Él puede escucharnos, él puede eh, atendernos al clero, a los laicos, a los grupos, a los movimientos, pero la última decisión la toma él. Igualmente a nivel mundial la toma el Papa. No es entonces un triunfo de la opinión, es que opinamos y ganamos, no Siempre no perderemos la comunión jerárquica Por eso sí es una búsqueda de la verdad, encontrar la verdad Y último, no es una propuesta ideológica, era lo que estábamos diciendo La sinodalidad no es una propuesta ideológica no es una propuesta ideológica, una nueva, un nuevo proyecto, un, un nuevo plan de gobierno, un nuevo, un nuevo esquema político. No, la sinodalidad no es eso. ¿Qué sí es? Sí es una expresión de la acción del Espíritu. Sí es una expresión, ¿no es cierto?, de la acción del Espíritu. Eso sí es. Cuando lleguemos y concluyamos cositas, pues entenderemos que la sinodalidad es esa expresión de la acción del Espíritu Santo El Espíritu Santo que ha venido y que nos ha tocado a todos y que nos ayuda a mirar Y ya a través del obispo, a través del párroco, a través del papa Se toman decisiones nuevas ¿Sí ve? Entonces no podemos nosotros entrar esa. Esto nos ayuda a llevar la iglesia por donde debe ser, por donde la quiere Dios Por eso tenemos que tumbar esto para poder vivir esta comunión donde todos son escuchados, donde todos son atendidos, cuáles son las situaciones, qué está pasando y qué podemos vivir en la verdad. Es que aquí queremos buscar en lo que Dios quiere, no lo que está de moda, no lo que más llama la atención. ¿Sí ve? Padre, es que a la gente le gusta. Yo he escuchado mucho esa frase y me incomoda mucho. O sea, porque a la gente le gusta, ¿lo hacemos? No. Acabé de recibir una llamada de una tía miki que la que quiere una intención de misa. Una tía mía es que hasta en la familia uno encuentra desastre. Quiere una intención de misa, pero hijito que sea con el Santísimo. ¿Qué es eso? Yo no sé, primero que ni sé qué es. eso. ¿Una misa de intención con el Santísimo? Yo le tía, yo no sé qué es eso. No, pues que cuando llega el momento de la consagración, el padre dice tres veces sube el Santísimo. Bueno, no le entendí ni un carajo, pero eso no es de la iglesia eso es donde está en la liturgia, eso lo inventó un cura por ahí para sacar plata, a la gente le gustó y como la gente espera magia, entonces no, es que cuando el padre subió tres veces el santísimo y lo zarandió al pobre hasta lo mareó, ahí se hizo el milagro. Oiga, ¿dónde está la razón? Eso es superstición y eso no es cristiano. Y eso no está en la liturgia Y eso no lo manda la iglesia Y eso no lo hago yo Pare de contar Padre pero a la gente le gusta ¿Y a mí qué me importa que le guste? La iglesia no lo enseña La iglesia no lo enseña Padre usted me hace un bautismo privado ¿Privado de qué? ¿Será de cura? Porque yo no lo voy a celebrar No existen Pero hay lugares donde celebran privados no, el matrimonio sí tiene su preferencia, porque es un sacramento, es otra cosa. Padre, ¿me celebra una misa para mí, mi familia? ¿Quién dijo que la misa es un negocio? ¿Dónde inventaron eso? Aquí no venimos a hablar del prójimo. Estoy enseñando lo que la iglesia enseña. Usted preocupe por sus pecados, deje que el cura se preocupe por los de él. Pero para que... Pero ¿cuál es el problema? Es que el problema no somos los cura, Somos todos. Ustedes en el primer momento que piden eso, ya es un problema. Para el contar. O sea, cuando usted lo pide, usted también es culpable. También es culpable. El padre que lo acepta, también es culpable. Pero entonces es lo que tenemos que cambiar. Ustedes son catequistas. Ustedes se encuentran muchas veces enseñando. ¿Yo por qué digo esto? No es para hacer quedar mal algunos padres. No. No es para decir, ah, yo soy el mejor y el más bueno. No, seguramente más pecador que los otros padres, seguramente. No lo hago por eso. Lo hago porque ustedes son catequistas, porque ustedes también enseñan la fe, porque ustedes tienen un pueblo ahí, enseñen esas cosas, que no pidan eso. Porque no hay que pedir eso. Eso no nos permite ser una iglesia sinodal, centrada en Cristo. No, es una superstición, son unos caprichos. Es que yo quiero una misita para mí. Yo recuerdo cuando yo era seminarista y el padre celebraba y a veces pedían una misa y llegaban dos personas. ¡Dos personas a misa! Yo, Por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo yo le voy a celebrar a dos? Pagaron. O sea, ¿que hicimos de la sagrada un, un, un negocio? No. No. Eso se llama simonía. Y eso no está bien. Pero bueno. Los culpables no son los curas nomás, los culpables también son ustedes, porque no piden lo que deben pedir, porque tienen muchas supersticiones, porque hay mucha arandela que no nos deja avanzar en la fe de Cristo. Apostarle a este inicio de sinodalidad es permitir que el Espíritu vaya actuando en el corazón de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Yo no sé qué bobadas, qué bobadas irán a decir en sus parroquias. Por allá hasta dirán, el Padre dijo. Ay, vaya actuando en el corazón de los fieles hasta que se logre instaurar este camino juntos. Nosotros, como les decía hace un rato, no veremos, pero sembremos para que las nuevas generaciones cosechen. La sinodalidad está en las puertas. Abramos esa puerta. Primero, la de nuestro corazón. No le tengan miedo a ser iglesia. No tengan miedo de ser iglesia. No tengan miedo de ser protagonistas. Quítese tanta cucaracha de la cabeza. De estar pensando simplemente que el Padre es el único venerable santo y orina agua bendita. Eso es mentira, falso. Todos caminamos juntos y tan frágiles como ustedes. Ese problema de habernos encaramado por allá. Es lo que más nos ha herido Porque claro, cuando estamos encaramados Y que cae uno de allá como coco Hace mucho daño Es que somos frágiles, también No, entendamos al sacerdote En esa humanidad y en esa fragilidad Y acompáñennos, va, vamos juntos Pero no somos pues De hierro Y también hay muchos, muchas caídas Así que, a vivir la sinodalidad Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Nos bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias.